Hola, amigas y amigos del Rincón .com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para hoy les enseñaré a realizar que observan en pantalla hecho con Adobe After Effects. Este efecto lo pueden crear eh, sin ningún problema de manera fácil, rápida y sencilla utilizando unos pocos elementos y un conocimiento básico del programa serán capaces de realizar esto. Comencemos. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto nuevo de After Effects, le voy a decir guardar el, el proyecto actualmente abierto. Y luego de que tenemos el programa en ceros, le voy a decir composición y le voy a decir que me cree una nueva composición. En este caso lo cree en el formato HDB, HDB de 720. Que el tamaño viene siendo de 1280 por 720 píxeles. Le vamos a decir que el color sea negro, en este caso no importa el color del fondo y le vamos a decir Aceptar. Para empezar a hacer nuestro video tutorial lo primero que voy a hacer es darle clic derecho acá en, la, en las capas. Y le voy a decir Nuevo, clic derecho Nuevo. Y voy a crear un sólido. Lo voy a dejar que sea de color blanco y le voy a decir Aceptar y le voy a decir que sea en 3D, activamos la función 3D, voy a tomar eh, la herramienta de rotación y me voy a parar sobre uno de los pivotes de rotación, en este caso Y, y lo voy a rotar hasta que quede totalmente así, voy a tomar la herramienta de selección y desde el pivote Z lo voy a correr así. Luego le voy a decir, voy a seleccionar el, el sólido de las capas y le voy a decir copiar y pegar, es decir, control C, control V o manzanita C y manzanita V. Desde el pivote Z lo corro y lo posiciono de esta forma. Ahí está. Luego le voy a decir otra vez clic derecho nuevo. Vamos a crear otro sólido aceptar, lo voy a decir que sea también en 3D y con la herramienta de rotar lo vamos a rotar de esta forma para crear el piso de nuestro escenario en 3D ahí está lo vamos a copiar también y a pegar ahí está Ahí lo tenemos. Finalmente voy a crear un nuevo sólido, aceptarlo a decir también 3D, y desde el pivote Z simplemente lo voy a correr al fondo de esta forma. Y lo que hago es aumentarlo, disminuir el tamaño, ahí está. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Por ahora no vemos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque para poder ver algo o para poder eh, tener una vista clara de lo que hemos hecho, le voy a decir otra vez clic derecho nuevo y le voy a decir que me cree una luz, le voy a decir que sea una luz de punto, que me proyecte sombras, la oscuridad, las sombras lo dejamos por defecto y le digo aceptar. Y al crear la luz ya ya vemos el efecto que hemos creado de, de 3D. Ahí está. La luz también la puedo mover. En Z a su profundidad. X horizontal y en el pivote Y vertical. Ahí está. Muy bien. Luego de esto voy a decirle otra vez clic derecho y le voy a decir nuevo. Y le voy a decir cámara. Para que vamos a crear una cámara, la cámara la vamos a, a crear con el fin de, de poder de, de poder tener un mejor control sobre la escena y de mantener fija una posición de la vista como tal. Entonces le voy a decir que la cámara sea de 50 milímetros, que tenga una buena apertura y le voy a decir aceptar. Con la cámara creada voy a tomar los controles de la cámara que están acá, en este caso voy a tomar el de la herramienta de rastrear cámara en Z, que en realidad es el zoom de la cámara, ahí está. Sin ningún problema. Y lo podemos nos podemos alejar así un poco y Podemos de esta forma estirar un poco más los sólidos que se cierren más. Eso Voy a acercar un poco acá para editarlo, estirémoslo aquí y okay, lo bajo, y ahí está. Si, si roto ahora la cámara con la herramienta de cámara unificada, observen que ya se ve un poco mejor, es cuestión de acomodar los sólidos, en este caso voy a acomodar este de acá, lo vamos a reacomodar. make it Michael Entonces ya, ya tenemos nuestra especie de, de caja. Y ahora vamos a tomar la herramienta del texto. Voy a dar un clic acá y voy a escribir cualquier palabra. En este caso voy a escribir 3D. Voy a activar el 3D de, del texto. Y lo voy a colocar acá. Listo. Muy bien, si yo quiero que el texto me emita sombras, me voy simplemente a la capa, le digo opciones de material y desde las opciones de material le voy a decir donde dice proyectar sombras, lo paso de desactivado a activado. Recuerden que para lograr esto, la luz también debe estar configurada para que proyecte sombras. Ahí está. Si no está esto activado, no va a proyectar sombras. Entonces ustedes pueden tomar el texto, lo pueden acercar o alejar. Ahí está. Y vamos a, a iluminar el el texto si observan ustedes ya ya el efecto parece ya como si estuviéramos trabajando en algún en algún programa de, de 3D o similar y la pueden acomodar como ustedes quieran ahí está y de los pivotes pueden mover eh, la luz sin ningún inconveniente Ahí está. para animar la luz como hacemos simplemente la voy a posicionar acá busco la luz la capa de la luz y me meto dentro de la capa, le digo transformar y le digo posición o simplemente estando con la capa activada pues se presiona la tecla P y me aparece la posición voy a prender Voy a prender el cronómetro para crear un fotograma y voy a hacer una animación, de, vamos a hacer de 10 segundos para que no sea tan largo y no se demore tanto el render y con el indicador de la hora actual de la línea de tiempo me paro ahí más o menos en los 10 segundos, también lo puedo hacer desde acá para mayor exactitud. O doy clic y escribo el tiempo que yo que yo quiero. Ahí está. Y lo que voy a hacer con la luz es pasarme al otro lado. Muy bien. Eh, voy a tomar el fin del entorno de, o de la línea de tiempo actual y lo voy a pasar hasta ahí. Es decir, para que nada más me dure 10 segundos. Con la tecla 0, tanto en Mac como en PC, me hace un pre-render de la composición de la línea de tiempo ahí está se observan amigas y amigos que es fácil sencillo sin ningún problema ahí está muy bien y ahora para terminar lo vamos a, a renderizar como lo renderizo yo Simplemente le digo menú composición y le digo añadir a la cola de, de procesamiento. Eh, le vamos a colocar acá cualquier nombre. En este caso lo voy a colocar cuarto 3D. Guardar. Acá donde dice sin pérdida. Le voy a dar clic le voy a decir en opciones de formato y para que no nos quede tan pesado le voy a decir que me lo renderice con el codec mp4. Ahí está. Vamos a decir aceptar. Lo dejan como está. Le decimos aceptar. Y si quieren le ponemos la resolución en completo. Ahí está. Listo. Me regreso a la cola de procesamiento y simplemente le doy procesar. Y vamos a buscar ahora... Eh nuestro render y ahí está bueno amigas y amigos del rincongráfico.com espero que este video tutorial les sea útil y por favor pregunten si tienen preguntas háganlas